Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Feliz tarde familia, espero que se encuentren muy bien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 ¿Ya tiene boleto en mano para el sorteo de esta noche de Powerball? ¡Juega! Que te puedes llevar para casa 81 millones de dólares. Y para el próximo lunes, Loto Cash... Tiene un acumulado de 560 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago, al igual que la doble revancha, que cuenta con 455 mil dólares. Están esperando por ti, sal a jugar. Y estamos celebrando el juego de multiplicador de ayer viernes 3 de diciembre. Tuvimos dos ganadores de premios secundarios de 15 mil dólares, señores. Uno fue jugado automática y vendido en el nuevo Colmón. Micas en Culebra. El otro premio fue también una jugada automática y fue vendido en Grace Gas Station en Carolina. Muchísimas felicidades a ambos ganadores, disfruten de su premio y ya ves, recuerda jugar con multiplicador que aumenta hasta cinco veces tus premios menores. Dale, juégalo ya.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 Mucha suerte a todos los que ya lo están integrando en sus jugadas. El número ganador de Wild Ball es el número 6. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 6. Ahora pasamos al sorteo de Pega 2. Mucha suerte familia, ese boleto en mano. El número ganador de Pega 2 comienza con el 3. Segundo número es el 9 el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 3, 9 repito, el número ganador de Pega 2 es el 39 ahora pasamos al Pega 3 mucha suerte Puerto Rico el número ganador de Pega 3 comienza con el 5 le sigue el número 3 último número es el 6 el número ganador de Pega 3 es el 536. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 536. Y ahora concluimos con el Pega 4. ¿Qué número jugó? ¿Cuál es su número? ¿La suerte? ¿Su fecha de cumpleaños? ¡Mucha suerte! El número comienza con el 2. Le sigue el 4. Tercer número, el tercer número es el 7, último número de Pega 4 es el 4, el número ganador de Pega 4 es el 2474, repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 2474.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 Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Defienda WIPR y los cantores de Bayabón. Definitivamente cada uno tiene una visión distinta, cada uno tiene una, un, un mensaje distinto. Otro que fuera así complicado y difícil. Complicado y difícil. Todos. Eh, bueno, Ray Figueroa, todos, tenían lo, todos tenían lo suyo. Raíz Figueroa, por ejemplo, fue un director que nos trajo dos cortos. Eh, si no está roto, es irresistible. Irresistible yo lo leí y de entrada dije, este chiste es una joyita. Porque era una manera muy irreverente de de plantear los deseos de los hombres y burlarse un poco de, de esos deseos también usando un hada, este